Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Nicolás Mano. Estoy acá desde San Marcos Sierras haciendo este video desde la radio Garabato, la radio comunitaria de nuestro pueblo. Para todos y todas les que se anotaron en este taller de edición de sonido que empezó el martes pasado en las instalaciones de la radio La Minga, ahí en Villa Giardino y en el que a partir de hoy vamos a un periodo de aprendizaje para renovar las artísticas todas que están saliendo al aire en la actualidad en la radio La Minga y que este taller sirva justamente para hacer el nuevo paquete de artísticas. En el drive que les enviamos en la semana tienen los instaladores de los programas que vamos a utilizar. Ellos son el Sony Soundforge y el Sony Vegas. Trabajaremos con estos dos programas. El Sony Soundforge es un editor de audio eh, que se trabaja en una sola pista, ya lo veremos. Y el Sony Vegas es un editor de audio multipista, que también luego lo vamos a ver, pero que también sirve para editar. La lógica de edición en video y en audio es exactamente la misma. Vamos a ver una línea de tiempo, en este caso solo con audios y vamos a ir seleccionando eh, las partes que queremos eliminar, las partes que queremos re resaltar. Vamos a ir agregándole efectos, agregándole música y todo esto paso a paso para ir completando esta formación que empezamos hoy. Nos metemos de lleno en las instalaciones de los programas, el Sony Soundforge y el Sony Vegas. Ambos están subidos al drive de este taller que inicia hoy. Así que, sin más preámbulo, empezamos a instalar los dos programas. Bueno, entonces vamos a pasar a instalar los programas que fueron subidos al Drive en la semana y que se tienen que descargar los archivos. Uno se llama Sony Soundforge y otro se llama Sony Vegas. Vamos a empezar a, a instalar el Sony Soundforge. Lo que descargamos del Drive está en un archivo comprimido .zip al que tenemos que entrar. Y que cuando ingresamos nos pregunta el programa del compresor si queremos comprarlo o no queremos comprarlo. Le decimos que no apretando Close. Entonces ahora en el archivo que está dentro del archivo comprimido, tenemos que darle clic derecho. Y en la tercera opción que dice Extraer en la carpeta especificada, le decimos en qué carpeta de nuestra computadora queremos descomprimir este archivo. En este caso yo lo voy a hacer en el escritorio. Vemos que lo descomprime muy rápido. Cerramos y ya tenemos la carpeta de instalación del el Sony Soundforge. El zip ya si quieren lo pueden eliminar. Ingresamos entonces a la carpeta del Sony Soundforge. Vemos que la primera carpeta que tenemos es un framework. Esto es una herramienta que tiene Windows para que los programas, en este caso de Sony, corran y sean compatibles. Entonces lo primero que tenemos que instalar, dándole doble clic, es este archivo que se llama .NET.exe. Con doble clic nos pregunto si lo queremos instalar, le decimos que sí, le decimos en el caso de que nos aparezca este cuadro de diálogo, ejecutar programa y en muy pocos segundos se va a instalar la herramienta para que estos programas corran. Le damos OK, entonces volvemos para atrás e ingresamos a la segunda carpeta que es la que contiene el instalador del Soundforge. Y nuevamente ingresamos a Sony Soundforge más Keigen y acá ingresamos a la carpeta que dice Sony Soundforge 8. Abajo hay una carpeta, un archivo, perdón, que se llama setup.exe, que es el instalador de este programa. A este archivo le vamos a dar do doble clic y nos va a empezar a mostrar los cuadros de diálogo ya del programa propiamente dicho. A la primera opción le damos siguiente. A la segunda opción nos pregunta si aceptamos o no aceptamos los términos y condiciones. Le tenemos que decir que sí, porque si no, no nos deja instalar. Ponemos siguiente. Acá nos pregunta en qué parte de la computadora se va a instalar este programa. Le ponemos siguiente y acá le decimos que ponga un icono de este programa en el escritorio, así podemos ingresar más fácil. Entonces tildamos la opción de instalar Shortcut on the Desktop y le damos a instalar. Y vemos que en unos pocos minutos se va a instalar este programa que vamos a ver luego en el escritorio. Y ahí vemos entonces cómo terminó la instalación del de SoundForge. Le damos finalizar y si vamos al escritorio tendríamos que tener ya el icono rojo del SoundForge 8. Siempre la primera vez que ingresamos conviene hacerlo ejecutándolo como administrador. Clic derecho en el icono, ejecutar como administrador. En este caso yo como ya lo tenía instalado al programa me reconoce que hay una instalación anterior. Pero en el caso de ustedes que nunca lo, lo instalaron, les debería estar pidiendo acá una clave. En este caso yo le voy a dar a comprar ahora y acá le voy a decir que tengo una clave ya. Entonces ahí me está pidiendo la clave que necesito. Dentro de la carpeta Soundforge que descargamos recién, si volvemos para atrás, tenemos un archivo, una carpeta que se llama Keigen que es la clave para ingresar a este programa. Si ingresamos ahí y abrimos el Keigen.exe nos va a salir esta ventana en la que tenemos que buscar en esta lista el Sony Soundforge 8 y tenemos que generar una clave nueva. En este caso lo que nos pide primero es el código de activación. Entonces lo copiamos con Control-C o con clic derecho. Vamos al programa que nos está pidiendo la clave y acá lo pegamos con control B corta. Y una vez que ya tenemos el código, le damos aceptar. Y nos dice que ya se instaló y se inició correctamente este programa. Este es el Soundforge que vamos a empezar a trabajar el día de hoy. Pero tiene una limitación que es que si lo instalamos de fábrica como está, solo nos graba los archivos en .wav. Y nosotros necesitamos que el formato para la radio sea en .mp3. Entonces le tenemos que instalar un nuevo complemento al Soundforge para que nos grabe los archivos en .mp3. Generalmente cuando lo abrimos por primera vez no podemos hacer este cambio, por lo que lo tenemos que cerrar. Y volver a abrirlo nuevamente al Soundforge para poder hacer este cambio de, de formato. Entonces, una vez que entramos al Soundforge, vamos a ir a File o Archivo, Nuevo. Acá es importante que todos tengamos la misma configuración. Trabajamos en las radios. en La primera opción que nos sale es la velocidad de sampleo que es un, un término muy técnico, que si a alguien le interesa después le puedo contar de qué se trata. Pero para que lo configuren todos en el mismo modo, lo dejamos en 4400, siempre trabajamos en 16-bit y en estéreo. En este caso, una vez que tenemos esto configurado, esta configuración se va a guardar para cada vez que inicies un audio nuevo. Una vez que tenemos esto, le damos OK y nos abre la primera ventana de, de, de diálogo que después puede contener un audio. Lo primero que tenemos que hacer es grabar, aunque sea un segundo de silencio, que lo hacemos con el botón rojo que está arriba a la izquierda que, es, que dice record. Una vez que ingresamos ahí, grabamos, grabamos un, segundo un segundo y ponemos, y ponemos stop, stop y le damos y cerrar a esta ventana de diálogo. Bueno, acá tenemos la primera visualización de lo que sería un audio que después vamos a empezar a contar un poco más. A este archivo lo tenemos que decir que lo guarde como mp3 entonces. Entonces lo que vamos a hacer es ir a file o file o archivo y poner guardar. Guardar es save. Una vez que fuimos a guardar, vemos que acá nos dice que se va a guardar en punto wav. Lo que tenemos que hacer es abrir y decirle que lo queremos guardar en punto mp3, que se llama MP3 audio la extensión. Le decimos entonces que lo queremos en MP3 y ahora vamos a una parte, a un botón que es Custom, que está a la derecha. Y acá tenemos que ir a donde dice Registrar. Entramos ahí y acá nos pregunta si lo queremos registrar online o desde la computadora. En este caso le vamos a decir que lo queremos hacer desde la computadora. Ponemos Siguiente, nuevamente Siguiente. Acá los datos que te pide... Son nombres que pueden ser falsos, direcciones que pueden ser falsas, países que pueden ser falsos. Lo único que te pide que sea coherente es un mail, que también puede ser falso, pero que tiene que tener una letra, una arroba, otra letra y un punto .com o algo para que te lo reconozca. Una vez que lo, lo completaste, la segunda opción es que es... Eh, ...y condiciones nuevamente y le das siguiente. Y acá, en una carpeta que no te moleste, que puede ser mis documentos, vas a guardar este archivo que se llama activar mp3 plugin y lo vamos a guardar. Una vez que lo guardamos, nos va a pedir una nueva clave. Aquí, dándole a siguiente. Esta clave también la vamos a sacar del Keygen, que es este generador de claves que viene con el programa. Pero acá, en vez de decirle que queremos el Soundforge 8, le tenemos que decir que queremos instalar el MP3 Plugin 2.0, que es una de las opciones que está al final. Y ahí nuevamente vamos a generar un, un número de serie y un código de activación. En este caso, lo que nos pide Sony para que se guarde en MP3 es el código de activación. Entonces, nuevamente, copiamos del Keygen el código de activación, lo pegamos en la pantalla del Sony, le damos finalizar y le damos OK. Y acá ya vamos a poder guardar el archivo en, en el formato MP3. Voy a hacer una prueba guardándolo en, en escritorio, este archivo que se va a llamar Prueba. Y le doy guardar y vemos que si vamos al escritorio nuevamente, vamos a encontrar un archivo MP3 que se llama Prueba. De esta manera terminamos la instalación del Soundforge. Y vamos a pasar a la instalación del Vegas. Vamos a empezar entonces a instalar el segundo programa, el Sony Vegas, que también descargamos del drive del taller. Ingresamos entonces al archivo comprimido del Vegas y acá tenemos que descomprimir dos archivos. En primer lugar, el instalador del Vegas 7, que está al final. Segundo eh, clic derecho, tercera opción extraer en carpeta especificada le decimos que lo haga en el escritorio, así nos queda a mano y también tenemos que extraer la llave, el keygen que es la segunda, la segunda carpeta también, segundo clic extraer en carpeta especificada le decimos en el escritorio, ok una vez que tenemos los dos archivos cerramos el, el RAR y ahora sí pasamos a instalar el Vegas dándole doble clic Cuadro de diálogo de Sony, igual que en el programa anterior. Le damos siguiente. Y acá ya nos metemos de lleno a instalar lo que es el Vegas. Siguiente en la primera opción. Segunda opción, le decimos que aceptamos los términos y condiciones. Siguiente nuevamente. Esta es la carpeta del de disco duro de nuestra compu donde se va a instalar. Le damos siguiente otra vez. Y acá le damos también la opción de instalar el icono en el escritorio. Le damos instalar. Esperamos un tiempo muy cortito, que es lo que tarda este programa en instalarse. Y una vez que se instale el Vegas, eh, Sony automáticamente instala un complemento para que ambos programas, el Soundforge y el Vegas, trabajen en conjunto. Ya que muchas veces vamos a utilizar los dos programas al mismo tiempo para intercambiar archivos, ponerle efectos, agregarle efectos, sumarle música, agregarle música y demás. Una vez que se instaló el Vegas, le damos a finalizar... Y acá nos dice que se tiene que instalar otra, otro complemento que es el Sony Media Manager que probablemente cuando instalamos el Force ya, ya se haya instalado, pero en algunos de los casos no. Una vez que tenemos el Vegas instalado le damos doble clic y acá nos vuelve a pedir un código de activación, un serial number. Que la sacamos también de este Keigen que acabamos de descargar recién. Aquí buscamos entonces la opción Vega 7. Generamos un código de activación, lo copiamos y lo pegamos en el cuadro de diálogo del Sony. Le damos siguiente y vemos que automáticamente abre ya el Vegas 7. Puede ser que cuando lo abra nos tiren este tipo de opciones que dice que va a funcionar con algunos problemas, por problemas de compatibilidad con el Windows, pero no le den bola que va a andar muy bien. A esta opción siempre te quieren vender el programa nuevo. Vemos que ya salió el Vegas 18. Nosotros estamos usando el 7, que para radio es más que suficiente. La particularidad que tiene el Vegas con respecto al Soundforge es que este también es un editor de video. Y la lógica de edición de video es exactamente la misma que la de audio. Se trabaja en una pista y ya vamos a ver algunos secretitos de cómo hacerlo. Pero ahora cerramos el Vegas y volvemos al Soundforge para meternos de lleno en lo que significa editar. Todas estas carpetas ZIP que nos quedaron, tanto la del Soundforge como el instalador del Vegas y el Kagen, podemos eliminarlas ya que luego no vamos a volver a usarla. Solo nos vamos a quedar con el Vegas y el Soundforge para empezar a usarlos. Bueno, ahora sí nos vamos a meter de lleno con los editores de audio. El primero que vamos a empezar a ver es el más simple, es el Sony Forge que es un programa que se trabaja en una sola pista. Eso quiere decir que no es multipista. Ya cuando veamos más en profundidad el Vegas, se van a dar cuenta de la diferencia. Lo primero que vamos a hacer entonces es abrir el Sony Forge que lo tenemos aquí. Y lo primero que vamos a hacer, vemos que a la derecha hay un, una cantidad enorme de números. Que eso es el volumen del de audio ...que vamos a estar reproduciendo y editando en el Soundforge. Pero vemos que desde el 3 se va hasta el 87 por defecto... ...y eso es una cantidad de muestreo muy grande... ...que la mayoría de lo que va a marcar acá es ruido. Entonces lo que tenemos que hacer es achicar el rango visual. Con el segundo clic arriba del de búmetro que es, son estos números que están a la derecha... ...en el rango de pico... Segunda opción, vamos a decirle que nos muestre solo desde el menos 24 hasta el 0. Que eso es lo que vamos a utilizar a la hora de editar. Vieron que en el drive hay un archivo .mp3 que se llama prueba la minga. Con eso vamos a trabajar en esta prueba de Soundforge que vamos a empezar a hacer hoy. Una vez adentro del programa, vamos a ir a file, que es archivo. Y la segunda opción es Open. Esta opción es traer un archivo de audio y solo de audio, porque otra cosa el Soundforge no acepta. Entonces le vamos a poner Open. Y en, en este caso yo en el escritorio me guardé Transmite el audio Radio La Minga, que vamos a utilizar. Si le damos doble clic, esta es una locución que hice yo, que tiene tres partes. Dice lo mismo en tres partes. Ya si vemos... Esta parte, la primera parte, que parándonos siempre en el medio de la pista con el mouse y haciendo clic, vamos a ver que tenemos control de pararnos sobre cualquiera de la línea de tiempo de esta pista de audio. Pero si hacemos clic arriba, doble clic, vemos que se pinta solo un canal. Y si hacemos clic abajo, se pinta solo el canal de abajo. Esto es porque son señales estéreos. Las señales estéreos tienen un canal izquierdo y un canal derecho. Que en el caso de la música, por ejemplo, se puede jugar mucho con que lo que pasa en un canal no pasa en el otro e ir jugando con eso. Pero en el caso de las locuciones, las entradas de micrófono que nosotros grabamos son en mono. Entonces, la señal mono quiere decir que no hay un izquierdo y un derecho. O que si lo hay, como en este caso, pasa exactamente lo mismo en el izquierdo que en el derecho. Entonces, nosotros Parándonos en la mitad de los dos canales, siempre vamos a tener control para pararnos y hacer lo que querramos con cada audio. Si nos paramos en el inicio, en el inicio de esta, de esta locución, para darle play, nos alcanza con darle un toque a la barra espaciadora, transmite radio la minga. O también aquí arriba tiene un play. Transmite. Radio La Minga. Transmite. ¿Bien? Con el play Transmite. vuelve de, desde cero. Transmit. Si nosotros, por ejemplo, queremos que inicie desde aquí, nos paramos acá y con la barra espacial. Transmite. Ahora, inicia desde ahí. Lo que vemos acá, claramente, es que el segundo audio está mucho más fuerte de volumen que el primero y que el tercero. Les paso un dato que les va a servir muchísimo para ordenar toda esta información. Si yo me paro a donde me pare y toco la letra M, se va a formar una marca. Esta marca es esta, se puede eliminar si queremos con el delete. Entonces con la M vamos a hacer una marca y también vamos a hacer una marca para separar los tres archivos. ¿Qué nos permiten las marcas? Además de ordenarnos visualmente en cuáles son las partes de los audios, también nos sirven para hacer doble clic entre medio de las marcas y que se seleccione completamente. Doble clic o doble clic y se, sele se selecciona cada segmento. Lo que estamos viendo en este primer tramo de audio, es que los picos no llegan hasta arriba de todo. Esto quiere decir que la grabación no está saturada, no está grabada fuerte. Cuando los picos pueden ir y volver, lo que estoy haciendo acá de acercar y alejar, lo estoy haciendo con el scroll del mouse. En el caso de que no tengan mouse, se puede hacer con las flechitas de abajo y arriba del teclado. Esto nos va a hacer acercar al audio y si siempre creíamos que el audio no se veía, solo se escuchaba, bueno, esta es la demostración física de que el audio también se ve y que se ve en forma de ondas. Estas ondas, si está bien grabado, tienen que ir arriba y no cortarse, como estamos viendo aquí. En cambio, si vemos en la segunda, en la segunda toma, que es esta segunda toma que marcamos al principio, vemos que los picos tienen un corte abrupto arriba. Esto quiere decir que está saturado. ¿Se entiende? Y si vamos al tercer, vamos a ver que está muy bajito grabado. Esto está hecho adrede. Si le damos play transmite al último, vemos Radio que la a la derecha, en el búmetro, esta locución se mantiene baja. En cambio, si le damos play al segundo segmento, vamos a ver que lo que nos marca, que nos transmite que lo que nos marca, Radio Laminga. 94.7 Lo que nos marca justamente es que está saturado. Ven que arriba nos marcó en rojo ese clip en el boomerang. Transmite. Ese Radio de la minga. 94.7 si la locución ya está grabada saturada, no se puede hacer nada. Solo nos queda eliminarla. En este caso, para eliminar es muy fácil. Hacemos doble clic entre las marcas o trabajamos con la selección manual. Y con el botón suprimir del de teclado, vamos a eliminar este segmento. Entonces ahora nos quedó el segmento que está grabado en volumen normal y el segmento que está grabado en volumen bajo. Lo que tenemos que hacer es elegir cuál de estos segmentos nos sirve más para hacer, en este caso, una grabación de un crudo. Un crudo es una locución que no tiene música de fondo. A ese crudo lo vamos a editar. Entonces, supongamos que elegimos el audio que se escucha un poco más fuerte por encima del que se escucha más despacio, lo que tenemos que hacer con esta locución que está en crudo, yo la grabé y como la grabé me la está mostrando el Soundforge, eh, tenemos que hacerle algunos procesos para mejorar estos volúmenes. En este caso como el programa Soundforge es un programa destructivo, esto quiere decir que si yo agarro un archivo de audio, lo, lo hago entrar al Soundforge, lo modifico y lo guardo, ese archivo original va a estar modificado cuando lo cambiamos. O sea, que ese archivo original no va a estar más original y se va a modificar. Hay que tener mucho cuidado con esto, porque por ahí, a la hora de elegir música, por sobre todas las cosas, elegimos una canción que está en nuestra biblioteca, en, nuestro, en mis documentos o en mi música, y trabajamos sobre la canción, y por ahí cometemos el error de guardar cómo está esa, esa canción. Entonces, cada vez que en el reproductor te toque esa canción, va a guardarse editada. Entonces con este detalle, ya que eh, lo que guardamos se va a modificar en el archivo original. Lo que recomiendo hacer en estos casos es nunca trabajar con el archivo original, que en este caso se llama Prueba laminga. la Minga. Entonces vamos a generar una copia del mismo programa para no trabajar sobre el archivo original. Vamos a seleccionar toda la locución y arrastrando con el clic izquierdo hacia abajo parándonos en una de las partes grises se nos va a abrir el mismo archivo pero con otro nombre, vemos que el de arriba se llama prueba la minga y el de abajo se llama sound4 que es como lo guarda por defecto en este caso yo voy a trabajar todo con el archivo de copia cosa de que si me equivoco en algo pueda tener un archivo original a donde ir a buscar en caso de que me haya equivocado en este caso yo voy a cerrar ahora la ventana del archivo original Acá pregunta si querés que lo guardemos y le voy a decir que no. Entonces nos quedó la copia de este archivo en el mismo Soundforge. Acá en primer lugar tenemos la toma que está grabada con volumen más alto y que no satura. Y en segundo lugar tenemos la locución que está más bajita. Nos quedan dos opciones. O subirle el volumen a esta locución. El problema con subirle el volumen es que todo lo que está grabado bajito también tiene de fondo un ruido. Que es el ru de cualquier lugar a donde grabemos. Entonces, si le subimos el sonido a esta locución, también se va a subir el ruido de fondo. Por lo que siempre conviene grabar en volúmenes altos, sin que sature y no en volúmenes bajos para después subirle. Por, a, para esto de aprovechar el modo de ruido que tenemos de fondo. En este caso, yo me elijo la la locución primera que es la que y le vamos a dar un, un proceso que se llama compresión la compresión hace que todos los picos que tienen menos volúmenes que por ejemplo son estos que si le doy play transmite. vemos que en el búmetro no llegan transmite. a 6 transmite y en cambio, si nos paramos en la otra parte, 94. vemos que en el pico 7. se va mucho más arriba. Y de vuelta, 7. vemos que en el búmetro se va mucho más 94. arriba 7. que la primera. Entonces, lo que primero tenemos que hacer es que todos los volúmenes suenen parejos. Que los picos estén siempre altos y que los picos bajos no queden muy bajos. Para esto hay una herramienta muy fácil, que es la primera que vamos a empezar a ver en Soundforge. A todas las locuciones que hacemos en crudo en un micrófono, es importantísimo que le hagamos este paso. Porque aparecen palabras que si no quedan como metiditas abajo y que está bueno para además que después te, que después te dé rango para trabajar si te quedó muy bajo o muy alto. Entonces lo que vamos a hacer es, con, dándole doble clic al segmento entre marca y marca, o también podemos pintarlo manualmente, vamos a meternos en lo que es la primera función que se llama compresor o en Soundforge la función se llama martillo. Una vez que tenemos seleccionado la parte en la que queremos trabajar, recién ahí vamos a ir a efectos, que está arriba al medio, y la última de las opciones se llama Wave Hammer. Hammer significa martillo en inglés. Entonces, cuando ingresamos a Wave Hammer, nos sale un cuadro de diálogo, que es este lleno de números, lleno de cosas, pero no se asusten porque nada de todo esto en este caso lo vamos a usar. Esta opción de Wavehammer tiene dos partes. Una que es un compresor y otra que es un maximizador de volumen. Lo que vamos a usar siempre para este tipo de trabajos es el maximizador de volúmenes. Entonces, lo que le tenemos que decir al Soundforge en esta carpeta del Wavehammer es que no queremos el compresor. Todo lo que le digamos que no queremos se llama Bypass en Soundforge. Entonces, todo lo que esté tildado con Bypass quiere decir que esto no se va a aplicar. Que el audio con el que estamos trabajando está en Bypass. O sea que la nueva modificación, en este caso el compresor, no se la va a aplicar. Entonces, una vez que le dimos Bypass compresor, le decimos que el compresor no lo va a aplicar. Y nos vamos a la parte de abajo, a donde dice maximizador de volumen. Bien. Probablemente con los Windows en el Soundforge tengan este problema de que cada dos segundos le tira una ayuda y un soporte técnico de Windows porque no, como que no reconoce que este programa sea original. Esto les va a salir muchas veces por trabajo, por lo que les recomiendo que lo dejen ahí abajito y que cada vez que salte que no les moleste al menos. Una vez que entramos a maximizador de volumen, nos van a aparecer dos, dos controles. Uno es el Threshold y otro es el Output Level. Output Level significa salida de audio. Entonces, lo que tenemos que hacer en este caso es, el primer control nos dice que todos los audios que están bajos los vamos a subir. Pero le tenemos que decir desde qué volumen considerás que ese sonido está bajo. Siempre, como regla, en, la radio, en las radios, perdón, Trabajamos con un rango de audio con un máximo de menos 2 decibeles. El 0 el cero decibel es el límite. Si el audio que estamos reproduciendo está fuerte, va a estar por arriba del, del decibel cero. O sea, de, eh, si el volumen va a estar saturando. Necesitamos que el cero sea el límite de este audio para trabajar por el rango de abajo. Entonces le decimos con, la segundo, con el segundo control que el máximo de audio que vamos a trabajar va a ser menos 2. O sea, que el pico máximo de los audios, de esta locución a la que vamos a estar trabajando, le decimos que no queremos que supere los menos 2 decibeles. Ese es el rango máximo que vamos a utilizar siempre para que todo en la radio suene igual. Que no se vaya ni mucho más abajo de menos 2 y ni puede subir más de menos 2. Entonces, el segun, la segunda... Le decimos que el, que el máximo es menos 2 y la primera le decimos, nos está preguntando, ¿cuándo consideras que el sonido está abajo y lo tenemos que subir? Entonces le decimos que todo lo que esté por abajo de menos 6 lo suba, pero que el menos 2 es el límite. Entonces el primer control en menos 6 y el segundo control en menos 2, esto va a quedar configurado así para todas las veces que hagamos este tipo de trabajo de compresión. Una vez que le dijimos que todo lo que esté abajo de menos 6, queremos que lo suba, y que establezca un límite en menos 2 decibeles, tiene acá un botón a la derecha que es el preview, que es para Transmite. escuchar. Y ahí vemos Radio cómo Laminga. se modifica, y 94. todo lo que quedaba de, en volumen bajo va a subirse, Transmite. y todo lo que quedaba en volumen alto va a cortarse en menos 94. 2. Esto va a hacer 7. que la locución Transmite. tenga en partes Radio iguales Laminga. la misma sonoridad 94. que las partes bajas se escuchen altas y que las partes altas se escuchen bajas con el límite de minga. una recomendación si vivimos con más personas Transmite en nuestra casa es necesario Radio que usemos auriculares 94. porque como 4. estarán notando 7. ahora se Transmite. reproduce el audio en bucle, radio en radio una y otra vez hasta que no le decimos ok o stop, siete. o hace esto o no lo hagas. Transmite. Entonces, siempre unos auriculares va radio a ayudar la a la convivencia en la casa. 94.7. No. Bien, listo. ¿Sí, sigamos entonces. Le dije que eh, todo lo que esté por Noventa abajo de menos 6, lo suba y que establezca el límite Transmite. en menos 2. Una vez radio que. Radio Laminga. Configuramos 94. esto, en okay, y vamos a ver cómo se modifica el audio. Vieron que esto antes estaba más bajito, ahora lo puso más alto. Esto también, y esto lo bajó un poco y generó que los, que los picos se corten en menos 2. Por lo que, si seleccionamos todo y lo reproducimos Transmite con la barra espaciadora, vemos que a la Radio derecha Laminga. el límite es el menos 2 siempre, y que además se escucha mejor. Listo, con esta locución nos vamos a quedar entonces para trabajar más adelante. La segunda locución, en este caso, voy a seleccionarla y con la tecla suprimir la eliminamos. Segundo dato importante. Siempre las locuciones, sobre todo cuando ya están comprimidas, tenemos que intentar sacarle la mayor cantidad de silencio posible. Vemos que este segmento que está aquí a, a adelante, si le damos play, solo es silencio. Entonces siempre con el scroll del mouse nos acercamos lo más posible al inicio de audio y suprimimos el silencio. Lo mismo vamos a hacer con el segundo segmento de silencio, que lo vamos a eliminar. Y lo mismo con el tercer segmento de silencio, que lo vamos a eliminar y también al final. Ahí nos quedó el audio entero en crudo. Si, si le damos play, vamos a escuchar misma, en tiempo real 7. cómo quedó esta locución. En el caso de que ya querramos guardar esta locución así comprimida y cortada y con las partes que no necesitamos, tenemos que hacer doble clic en la locución que queremos guardar. En este caso es la única que tenemos abierta. Y vamos a guardar y a, la, a donde dice save as dice guardar este archivo. Si ponemos save all es que guarda todos los archivos que con los que estemos trabajando. En este caso es save as, guardar este archivo y nos pregunta cómo, cómo queremos que se llame y en qué lugar lo vamos a guardar de nuestra computadora. En este caso vamos a ponerle locución la minga. Le recordamos que vamos a estar trabajando en formato mp3 siempre y acá le decimos a dónde queremos que lo guarde y le damos guardar. Vemos que lo hace muy rápido. Ahora, si vamos al escritorio, vamos a ver que aquí tenemos la locución de la minga que, acabo, que acabamos de guardar. Este es el primer paso introductorio a cómo traer un audio desde nuestra computadora al Soundforge, editarlo, mejorarle el volumen, sacarle los silencios, los ruidos que tenga, por ahí tiene de fondo toses o puertas o pasos que también lo podemos eliminar, y solo quedarnos con la parte que nos sirve de esta locución. Seguimos entonces viendo los primeros pasos para utilizar el Soundforge. Tenemos ya la locución terminada. Ahora vamos a elegir una canción para que tenga de fondo esta locución. Vamos a ir haciendo los primeros separadores. Recuerden que los separadores, como lo vimos en la primera clase, y si no, en el drive también tenemos un archivo de texto donde explica qué es cada una de las artísticas que vamos a hacer. En este caso, con esta locución, como es cortita, podemos hacer un separador. Los separadores, justamente como su palabra lo dicen, eh, separa un segmento de otro. Por ejemplo, venimos de una canción y volvemos al aire con un bloque que no tiene nada que ver con la canción que acabamos de escuchar. Por lo que después de la canción ponemos un separador. Que no duran más de 15, 20 segundos. Y después de ese separador entraríamos con la cortina que sería del programa. Entonces, en este caso, con la locución que tenemos, vamos a hacer un separador. Tenemos que elegir una canción para ponerle de fondo. Idealmente, siempre es mejor que las cortinas que elegimos, que la música que tiene de fondo, no tenga letra sea instrumental. En el caso de que la canción que elegimos o que pensamos no sea instrumental, tenemos que eliminarle las partes cantadas. Vamos entonces a importar, a traer al Soundforge una pista de audio de música para ponerle de fondo a esta locución. Vamos a File Open y acá nos abre el esqueleto de nuestra computadora, digamos. En este caso, yo la música la tengo toda en el equipo, en el disco grande, ...en la carpeta Música, pero cada uno en su computadora ahí sabrá dónde tiene la música. Vamos a elegir entre todas estas carpetas de artistas que tenemos... ...alguna canción que nos sirva particularmente para este separador. Por ejemplo, elijo un, una canción de Alica del disco Mi Palabra, Mi Alma... Acá abajo hay una parte que es un autoplay, que si la tildamos como está ahora, vamos a hacer un clic en una de las canciones y vamos a empezar a escucharla en previo, digamos, sin que lo importe en el programa. Esto nos sirve para chequear si esa canción es la que queremos. Por ejemplo, le damos, play, eh, le damos un clic a una de las canciones y la vamos a empezar a escuchar. Supongamos que esa no nos gusta, elegimos otra. Elegimos otra. Es el remix. Supongamos que esa es la canción que queremos, le damos... Y vemos como acá tenemos ya la canción que elegimos, que en este caso se llama Abrazarte. Nos olvidamos por un momento de la, de la locución, nos vamos directamente a la música. Si maximizamos esta ventana, vamos a ver en pantalla completa entonces la pista de audio. Si agrandamos con el scroll, vemos que tiene un silencio bastante grande adelante, que está bueno eliminárselo con suprimir, y ahí vamos a empezar a escuchar la canción. Ahí ya empieza a cantar, entonces capaz que esa parte no nos sirva le hacemos una marca con la letra M. Bueno, vemos que elegimos justo una canción que tiene mucha letra. Por lo que difícilmente nos sirva. Entonces solo le damos cerrar y no la guardamos. ¿Por qué? Porque si la guardamos se va a guardar con esa modificación que acabamos de hacer. Buscamos traer otra canción. Vamos a Open, vamos a cambiar de artista en este caso. Vamos a ir a algún artista que pueda tener alguna canción instrumental. Que de hecho los hay. Por ejemplo, Dancing Mood siempre es muy utilizado para las cortinas. Ya que la mayoría de las canciones que hace son instrumentales. Así que qué bueno para empezar a aprender a editar con Dancing Mood y todos sus sus especiales instrumentales. Por ejemplo, elegimos de este disco, haciéndole un clic. siempre vamos a escuchar en previo a la canción. Suponete que vamos a elegir esto, esta canción. Siempre conviene las canciones que tienen un inicio y un final marcado. Por ejemplo, si nos vamos al final de esta canción, los últimos segundos. Vemos que esta es justo una canción que tiene letra. Entonces, ese, esa parte no nos va a servir. En este caso, elegimos la, la primera parte. Ahí ya, empe ya empezó a cantar. Hasta acá nos va a servir. Entonces le hacemos una marca a donde no nos sirve más. Vemos que ahí el tiempo que marca arriba son 16 segundos. ¿no? 16 segundos ahí. En el segundo 17 es que le hicimos la marca. En este caso vamos a hacerle doble clic a la marca final y la suprimimos. Y solo nos vamos a quedar en este caso con esta partecita. Ahora bien, ¿cómo hacemos para insertar los dos audios? Y que de las dos pistas que tenemos por separada, se conviertan en uno. ¿Vamos a esa parte? Yo quiero que la primera parte de la locución, que es esta, transmite Radio La Minga. Agarro esa parte y quiero que ese segmento solo... Esto es a elección, es criterio propio. No hay un criterio establecido. El criterio lo ponen cada uno de ustedes. Cómo es que quieren hacer este spot, con qué música de fondo, en qué tiempo... Y con qué separación de la locución. En este caso yo voy a agarrar la, la primera parte de la locución. Transmite Radio La Minga. Y me voy a la parte de abajo y selecciono dónde quiero que se... Siempre está bueno que tenga un inicio. Este es un buen inicio. Y después de ese golpe que vemos ahí, que lo vemos como más alto, ahora sí vamos a... Agarrar la selección de arriba con el clic izquierdo y la vamos a arrastrar al segmento de abajo. Todo lo que se pinta, que ahí lo estoy corriendo, es el tiempo que ocupa esa locución en la canción que acabamos de elegir. Supongamos que queremos que empiece desde ahí la locución. A donde queremos, soltamos. Y ahí se nos abre un cuadro de diálogo. Que tenemos por un lado el volumen en cero de la locución de La Minga. Y por otro lado, a la derecha, tenemos la canción que se llama Day Lauted. Entonces, si nosotros lo escuchamos con el volumen así como está, vamos a notar que no se va a entender nada de la locución porque quedó la música muy alta. Transmite Radio La Minga. Le damos stop y ahora intentamos bajarle un poco el volumen de esta cortina. Si está en cero, es el volumen original, al igual que la locución. Entonces, al volumen de la cortina, si nos paramos sobre la misma barra y le empezamos a dar clic sobre la barra, vemos que el volumen empieza a bajar de a 1. En cambio, si nos paramos un poquito más al costado, vemos que empieza a bajar de a una décima. 4.3, 4.4, 4.5. Eso lo van a ir decidiendo ustedes. Probamos si con la cortina en menos 6 y la locución en 0 nos queda sonoramente acorde este sonido. Transmite Radio La Minga. Bien, supongamos que ahí nos gusta. Pero vemos que se corta muy abruptamente desde que empieza la locución con la cortina, ¿verdad? Abajo tiene una opción este mezclador que nos pregunta... ¿Cuánto antes y cuánto después de la locución vamos bajando, disminuyendo despacito el volumen de la cortina desde el volumen original hasta el menos 6 que le dijimos nosotros? Esto lo mide en segundos. Si yo pongo un segundo, lo va a hacer en un segundo, justamente. Un segundo es muchísimo para bajar una cortina, sobre todo empezando, eh, pensando en que el inicio que le dejamos a esa cortina dura apenas más que, que un segundo. Entonces, una, una buena opción es ponerle, 0,500. Esto sería medio segundo, ¿no? Entonces, que medio segundo antes y medio segundo después de la locución haga un pre y post fade. El fade es un desvanecimiento. Que la música se desvanezca despacito hasta el menos 6, que entre la locución y que un segundo después de la locución vuelva en ese medio segundo a su volumen original. Por ejemplo... Probamos así. Esto se puede modificar la cantidad de veces que quieran. Probamos en que tarde medio segundo en bajar y medio segundo en subir a su volumen original. Probamos con el preview de vuelta. Transmite Radio La Minga. Supongamos que lo queremos ahí, le damos OK y ahí vemos que en la pista de la canción ya se introdujo la locución. Ahí la vemos dibujada. Vamos a reproducirla. Transmite. Radio La Minga Vieron cómo la música baja hasta que entra la locución Y cuando termina la locución, en medio segundo vuelve a subir y vuelve a su volumen original Ahora tenemos que incorporar la segunda parte de la locución Que tenemos que lograr que sea sonoramente correcta, por decirlo de alguna forma Entonces vamos a pensar en dónde queremos aplicar esta segunda toma Radio La Minga Supongamos que es desde ahí, hacemos lo mismo, seleccionamos la parte, la soltamos a donde queremos y volvemos a escuchar si eso está bien. 94.7. Ahí arriba del búmetro vemos que está en menos 1.6 el canal. Eso quiere decir que para llegar al cero nos está faltando un decibel y medio. Siempre conviene resaltar la locución en este caso, que quede más al frente la locución que la música. Entonces lo que nos indica este búmetro que marca que está en menos 1,6, el pico máximo, es que la locución la podemos subir un 1,6 puntos más para que quede mejor. Entonces vamos subiendo a 1,6 la locución. Entonces si ahora la escuchamos, vamos a ver que llega hasta el 0, que es el límite que tenemos. 94,7. 94,7. Si queremos que ese audio quede ahí, le damos OK. Y ahí vemos como en la música de abajo... ...quedaron asignadas las dos partes de la locución. Transmite Radio La Minga. 94.7 Bien. Supongamos que queremos que el spot quede ahí. Vamos a hacerlos bastante simples al principio y los vamos a ir complejizando luego. Borro toda la parte del final, que no me sirve. Y me quedó ya un spot de 10 segundos. 10 segundos es lo que dura esta artística que acabamos de hacer. Pero también vemos que el final se va muy abrupto. Entonces lo que se le puede hacer es que a esta parte final se le pueda agregar un desvanecimiento. Un fade, como lo que vimos recién. Seleccionamos la parte que queremos que se desvanezca, que en este caso es el final. Y en la parte de procesos, arriba, tiene una opción que es fade. Que ahí como el dibujo lo indica, fade in es cuando sube y fade out es cuando baja. En este caso le vamos a dar un fade out porque es el final de la, del spot. ¿no? Si le damos out vemos cómo ahí se modifica. Y si lo volvemos a escuchar vamos a ver que la música va desvaneciéndose. Si lo escuchamos nuevamente todo, lo seleccionamos y lo escuchamos. Transmite Radio La Minga. 94.7 Bueno, sin complejidad entonces ya pudimos mezclar una locución que trabajamos antes con una canción que idealmente tiene que ser instrumental y si no es instrumental le podemos borrar la parte que canta como acabamos de hacer recién Esto lo vamos a ir mejorando a medida que van pasando los, ta los, los talleres Con esto los dejo para que jueguen para que le elijan una canción, para que cortan las veces que quieran esta locución, para que propongan, hagan, creen, pueden agregarle efectos, pueden, así como le agregamos esta canción, también se le puede agregar, no sé, un ladrido de perro, o una puerta cerrándose, o si quieren que esto que acabamos de, de hacer no sea con música y sea con algún efecto sonoro de ambiente de bar, ambiente de calle, eh, ambiente de lluvia, o de río, eso... El fondo a esta locución se la pueden agregar ustedes. Los dejo con esta tarea. Entonces, La primera tarea es que me envíen y que suban al drive esta locución editada con alguna música de fondo. No hace falta complejizarse demasiado porque a medida que vamos avanzando en esta capacitación, vamos a ir eh, agregándole efectos, agregándole di diferentes músicas, vamos a hacer spots más largos. Pero para introducción de cómo funciona el Soundforge, tienen demasiado para jugar. Les dejo esta locución, les dejo este video y para reencontrarnos el martes que viene y con una devolución de que le vamos a ir haciendo a lo largo de la semana. Desde San Marcos Sierras, les mando un saludo a todos y a todas. Gracias por formar parte de este taller.